Muy buenas, ¿cómo estás? Este es el segundo video de tres, en realidad sería el tercer video, pero el segundo, que es uno cortito que está metido entre el primero de la saga y este, era a modo aclaratorio y a modo de despejar dudas y de carácter informativo más bien. Bueno, este es el video polenta, este es el número dos, posta a posta. Vamos a ver la página de Distrochucer sin empezar a dar vueltas por ningún lado, simplemente... Vamos al grano. Distrochuser es una página web que te va guiando en el proceso de elegir una distribución Linux. Vamos a ver qué tan buena es. Vamos a probarla, ¿sí? Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacerlo bien a lo entropía, utilizando tiempo y recursos, no apurando ningún procedimiento. Lo que vamos a hacer es pasar por una serie de etapas para las cuales la página web nos va a ir guiando y al final probar la distribución que sea la resultante. Si hay varias resultantes, vamos a elegir una, pero todo con criterio. Y te voy a ir explicando paso a paso cada etapa que la página web te muestre. Te la voy a andar explicando y vamos a detenernos en algún caso si hace falta, ¿está? Bueno, este video está orientado a la gente que se inicia en el mundo Linux. Yo no voy a poder hacer varios tests, varias pruebas con DistroChooser, no puedo probar con varios escenarios posibles. Me estoy enfocando en el usuario que recién llega al mundo del software libre y quiere probar Linux por primera vez. La verdad que está notable, es algo distinto, pero que está buenísimo. O que ya lo conoce, pero nunca se lo instaló de verdad en su máquina. Siempre lo tuvo virtualizado o lo tuvo en el trabajo, pero no le gustaba mucho porque justo le tocó un sistema que no estaba bueno o lo que fuere. Ahora sí vamos a elegir una distro especial especial para nosotros. Bueno. Vamos a ver. Primero que nada, Ditrochuser tiene un selector de idioma, que es este que está aquí. Vamos a pasarlo a español. Eso es lo primero. ¿tá? Es Ditrochuser.de. D es Deutschland. Deutschland. Está en esa alemana la página, supongo. o Está ahí ese dominio, ¿no? Bienvenido. Esta prueba lo ayudará a elegir una distribución de Linux adecuada. ¿Adecuada para quién? Para ti que estás usando la página web. Siempre puedes saltarte las preguntas, pero no vamos a saltar ninguna en lo posible. Yo lo que voy a hacer es iniciar prueba. Algunas distribuciones se hacen para un propósito especial, otras para uso diario. ¿Qué necesitas? Una para uso diario. Fíjate que tenés navegación web anónima, está excelente todo eso. Son distribuciones que se enfocan en la privacidad, como Tails, por ejemplo, y muchas otras más, Sector, bueno, ahí hay un montón. Torifican la ruta de salida de Internet. Quiere decir que vos, con estas distribuciones, en el segundo caso, no salís directamente a Internet. Pasás por un montón de nodos anteriores que te terminan haciendo ir hacia donde vos querías, pero confundiendo al que supuestamente te está siguiendo, ¿sí? Esa es la cuestión. Prefiero una distribución que sea compatible con los editores de juegos. Bueno, si te gusta jugar y probar algunas distribuciones de juegos, yo ahí lo que te voy a recomendar es que primero que nada sepas qué vas a instalar en Linux a modo de juegos antes de meterte con una distro de juegos. Investigá sobre juegos para Linux y después que digas quiero estos juegos, bueno, después te instalas una distro para juegos y jugás ahí. Quieres juntar todos los programas en un área aislada, estos son los Kubernetes o los contenedores de software. El OpenSUSE tiene este tipo de, de sistema para aislar los procesos unos de otros. Falla un proceso, pero no falla todo el sistema. Pero además hay un montón de ventajas más. El usuario tiene problemas de visión. Esto es con adaptabilidad de modo visual, por ejemplo. Prestame atención. Viñeta, viñer, viñer, viñer, viñer, viñer, viñer. Recto de pantalla activado. Estricate, vista de la Codos y elementos. Applications menu, 1-3 AdSiso Universal menu, A, 1-11, AdSisorios menu, A, 2-11, Education menu, E, Usuario Marco, Mr. DeLacono Zero Elementos, Applications menu, menu MENTANA Testo, Escreta Palabra Star, Preferentius Serencio Marco de Tonda Radio to 10-11 Preferentius de la gestion de l'Energia di Logo Conadaptador de Corrient General Pestania de Pagina 2-2 Click on tongue Preferentius de la suspender 2-2 Preferentius de la gestion de l'Energia di Logo General Pestania de PA Baton de, de Usuario Marco Vista de Icone Escritorio, Vista System Menu, 6-6, six six. Panel Escritorio, Vista del icono Zero Elementos, P e N T A. -A. Del Monitor I logo-Icono Panel Referentias Del monitor i 1400, The on. Applications menu, 1-3, at CISO Universal menu, A, 1-11, at menu, A, 2-11, Educación Escritorio, Vista de ICORO Zero Evidentos, Applications menu, menu. <laughs> Programma de manipulación de libigens de GMU Marco. Systema menu. 6 to 6, panel system, menu. Acuérdate que soy diferente, ni mejor ni peor. Tiene modo en vivo, se puede iniciar usando discos o memorias USB para probarlo. Esto es lo que decimos siempre en Entropía y siempre yo le explico a mis estudiantes. Vos podés. Tener a Linux en un pendrive y usarlo desde ahí, no tenés por qué instalarlo en una máquina. O sea que con ese pendrive vos puedes usar ese Linux en cualquier máquina que te presten. Basta con tener la máquina apagada o apagarla si está prendida. Poner el pendrive, arrancar del pendrive, y voilà, ya tenés a Linux. ¿ta? Bueno, vamos a ver una distribución para uso diario, porque ya que la persona llegó hasta acá y quiere instalarse un Linux, vamos a elegir eso. Continuar. ¿Cómo calificaría su competencia? A menudo necesito ayuda de otros para solucionar problemas como mi computadora. Vamos a poner eso. Porque además de asumir que el usuario es nuevo en Linux, vamos a asumir que el usuario es un usuario común, no un usuario técnico, porque si no ya sabe lo que tiene que hacer. Y si sos técnico y no sabes lo que tenés que hacer, bueno, yo te diría que arranque para otro lado. Primer cachetazo. Dave, auxilio Dave, pega el cachetazo por mí, vamos. 3, 2, 1. Yo soy capaz de resolver algunos problemas informáticos por mi cuenta. Sí, está bien. Capaz que tú lo eres, pero vamos a elegir la opción de arriba. La otra es, ¿puedo solucionar la mayoría o todos los problemas de la computadora por el mismo? Vamos a asumir que no. Que es una persona que quiere probar Linux, pero que no tiene mucho conocimiento a nivel digital o informático. Continuar. ¿Cómo calificaría su conocimiento de Linux en sí? Tengo poco o ningún conocimiento sobre Linux. Está claro que nosotros queremos apuntar a eso. No queremos apuntar a, ya he usado Linux para algunos propósitos o tengo un buen conocimiento sobre el sistema operativo Linux. No. Vamos a ponerle que no tenemos conocimiento sobre inuso, que apenas sabemos lo que es. Vamos a ver si al final Distribución se termina recomendando Ubuntu o recomendando qué. Porque esto, hay un mito que siempre decimos en entropía, y que siempre se lo digo a todo el mundo que me quiere escuchar, que Ubuntu no es para usuarios iniciales. No, Ubuntu no. Ubuntu no es para nadie, para empezar. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. ¿Cuántas configuraciones desea modificar usted mismo durante la instalación? Nada. Vamos a apuntar a que el usuario haga lo mínimo posible. ¿Cuántas variables de configuración deben llenarse con los valores predeterminados? Quiero usar los valores predeterminados en el asistente de instalación. ¿Quiero elegir la configuración por el mismo? No, porque si elegimos esto, o quiero configurar tanto como sea posible usando aplicaciones gráficas, si elegimos la 2 o la 3 posiblemente suceda que el sistema nos diga cómo querés particionar la unidad de almacenamiento, querés MBR, UEFI, querés partición para swap, querés partición temporal, no. Y ahí ya la gente que no entiende nada ya se confunde y no. Quiero usar los valores predeterminados. Continuar. Es importante saber cuántos años tiene el hardware de su computadora. Cierto, porque hay un linux para cada propósito, para cada equipo y para cada usuario. Ya que algunas distribuciones no se ejecutarán en computadoras viejas. Es tremendamente, tremendo, tremendo. No estoy seguro de esto o mi computadora ya tiene problema de rendimiento y solo admite 32 bits. Bueno, no. Acá, 32 bits, al día de hoy, no. Eh, mirá, hace por lo menos 10 años, por lo menos 10 años, repito, por lo menos 10 años, porque hace más en realidad, que por lo menos en Uruguay ya no se venden computadoras de 32 bits. Si en Uruguay no pasa, en Europa hace 20 años. A lo que voy es, 32 bits es obsoleto. 32 bits solamente puede tener su que ver en este mundo y en el mundo de las tablets y los pequeños proyectos de electrónica con Arduino y todo eso. Yo ahí no me meto, está bien, la gente que hace eso sabe lo que hace, pero en el mundo de los ordenadores 64 bits. El rendimiento en QTRA es bueno, no tengo ningún problema de rendimiento, mi hardware es compatible con 64 bits. Todas las máquinas son compatibles con 64 bits. Es extremadamente raro, hiper mega rarísimo que tengas una máquina de 32 bits. Y si la tenés, es porque la compraste hace 15 años o más, o porque te la regalaron a, y es una máquina que tiene una baqueta arriba que es imposible seguir usándola al día de hoy. ¿tá? Esto es solamente para usuarios avanzados de Linux. Lo de abajo es para todos. Continuar. Como ya ves, te estamos explicando todo para que aprendas realmente a usar la página web. Algunas distribuciones prefieren artículos en Wiki para solucionar problemas. ¿Qué prefieres? ¿Soy capaz de resolver mis problemas usando guías de página Wiki o tutoriales? Prefiero pedir ayuda. Vamos a preferir pedir ayuda. Acá me acuerdo de, de Paul Darwin, del grupo de Telegram, que dice que, que recomienda siempre ir a las wiki. Tiene razón, tiene razón. Acá Entropía lo que hace es solucionarte la mayor parte de las cosas posible. ¿tá? Por eso te voy a decir que marques, prefiero pedir ayuda a los demás. En esta parte de la página web, a la izquierda, vas viendo el progreso. Ya completamos el software, Conocimiento, Linux y tú, instalación, soporte. Ahora estamos en fuente de ayuda. Así que marcamos, prefiero pedir ayuda y continuar. Y acá estamos en experiencia de usuario, ¿ves? No me gusta que ya apareció la ventanita de Windows, ¿verdad? Esto este ya, ya es media traidora esta página web. Me voy a quejar con Linux Torvalds. Linux puede usar muchas interfaces de usar diferentes, escritorios. Esto no pasa en Windows ni pasa en Mac. No solamente hay 450 Linux disponibles, sino que hay por lo menos 20 escritorios disponibles para cada una de esas 450 distribuciones. O sea que es mucho lo que hay para elegir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 Y si no, encontrarte con algún canal así como el de Entropía, que hay otros compañeros que hacen esto y lo hacen muy bien, que te recomienden cómo hacer para elegir, pero que no te digan usa esto. Entropía binaria está contra el adoctrinamiento de cualquier tipo, ya sea político, sea técnico, sea filosófico, lo que fuera. Muchas distribuciones envían un escritorio por defecto. Es importante saber si tiene alguna preferencia por un concepto de escritorio. Por supuesto que la tenemos en Entropía y te vamos a aplicar. ¿Puede cambiar e instalar nuevos escritorios en cualquier momento? Sí. Sí, pero no. ¿Prefiero una interfaz de usuario similar a Windows? Sí. Sí, vamos a preferir al tío Bill en este caso. ¿Por qué? Si bien Entropía Binaria no recomienda el uso de otro sistema que no sea Linux o BSD, o sea que está excluido Mac y está excluido Windows. Las personas que nos siguen saben cómo pensamos. No recomendamos Windows bajo ningún contexto y mucho menos Mac. Y tampoco recomendamos algunas distribuciones de Linux, ¿está? Porque pensamos y filosofamos mucho, ¿tá? Es eso. No somos unos fundamentalistas necios. Pensamos demasiado quizás. Si vamos a la gente, el usuario común ya está preparado para usar un escritorio como el de Windows. No vamos a hacer la, la gran Ubuntu. No vamos a recomendar Unity y mucho menos Genome. ¿Por qué? Porque son toscos, son grotescos, son feos, son adoctrinadores, son tan sencillos y tan básicos que el usuario solamente sabe que hay que hacer clic, clic y nada más, y no sale de ahí. Eso no es usar Linux. Es más, eso no es usar un sistema. Y es más, eso no es usar una computadora. Así que todo lo que lleve a la imbecilidad absoluta, le vamos a decir que no en entropía. No Ubuntu, no Unity, no Genome. Empezamos por ahí. Así que, ¿prefiero un interfaz de usuario similar a Macos? Bueno, si vos querés, bien, pero acá te vas a meter en un baile, porque si vos elegís esto, acá se te van a presentar escritorios que van a ser muy difíciles de comprender. Si venís de Mac y querés eso, está bien. Yo te digo que no. Que Aunque vengas de Mac, o de donde vengas, o así nunca has usado una máquina en toda tu vida, bueno, venite a esto que es la mayoría. Este es el idioma acá de la mayoría. Yo es lo que uso, puedo usar estos de acá abajo también. De hecho, acá abajo hay otros que están muy bien, pero acá abajo tenés también... Los indeseables, así que vamos a elegir el de arriba. Prefiero una interfaz de usuario similar a Windows. Continuar. La mayoría de las distribuciones son gratuitas. Algunas distribuciones ofrecen soporte adicional por una tarifa única. No. Linux no se paga. ¿Escuchaste SUSE? Sí, dije SUSE. SUSE, dije. Que OpenSUSE es lo que yo uso. ¿Escuchaste Red Hat? ¿Y escucharon todos los demás? OpenSUSE está bárbaro y no tiene nada que envidiarle a SUSE. Fedora no está bárbaro, pero no tiene nada que envidiarle a Red Hat, y así, no pagues por Linux, ¿de dónde sale eso de pagar? ¿Sabés lo que vos pagás cuando pagás a Linux? Mira, te voy a explicar dos cosas, dos conceptos, uno que es económico y político, y otro que es técnico. El técnico, las únicas entidades que deberían pagar son las empresas, ¿por qué? Porque las distribuciones Linux que cobran, cobran el servicio técnico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 una empresa yankee, una empresa alemana, una empresa de lo que sea, si tenés pila de técnicos sin trabajo, no está bueno, fomentá la mano dura local, está bien, continuar, diferentes distribuciones preinstalan diferentes cantidades de software, esto está bien por un lado y mal por otro, algunas instalan un conjunto completo de programas básicos para trabajar desde el primer momento, otras distribuciones ofrecen solo una instalación básica para luego permitir que el usuario instale los programas que desea usar, bueno, yo me quedaría con esto si fuera para mí, lo básico y después lo hago todo yo. Pero, como acá estamos observando las necesidades del usuario que recién llega, vamos a elegir esto. Prefiero una distribución que envíe todos los programas básicos que necesito comenzar a trabajar inmediatamente después de la instalación. No una que me los deje libre a mi suerte, ¿no? Porque se supone que yo no entiendo cómo, de qué va esto y quiero algo usable desde el primer momento. No como Windows. ¿Vos sabés que si instalás Windows no puedes hacer nada con Windows? ¿Lo sabías? Bueno, lo que sucede es que el técnico que instala Windows te lo da con todo instalado. Entonces vos decís, ah, mi Windows puede hacer todo. No, Windows no puede hacer nada. Y Linux tampoco, sabes Y Mac tampoco. Ningún sistema operativo puede hacer nada, más allá de permitirte prender la computadora, permitirte abrir un archivito de texto y, y, y escuchar alguna cancioncita entre miles. Porque en realidad, si empezamos a ver los formatos privativos de audio, MP, MP3, MP4 y todo ese tipo de cosas, los sistemas operativos no pueden reproducirlos a menos que tengan instalados un paquete de codec. Por lo, tanto, por lo tanto, vamos a decirle que instale todos los programas básicos. O sea, que yo pueda trabajar con documentos de oficina, que pueda ver películas, que pueda escuchar canciones, que pueda navegar, que pueda todo. Continuar. La ideología, que es importante esto, licencia, de una distribución es un debate polémico. Vaya si lo es. Hay distribuciones que usan principalmente licencias libres, otras también usan software no libre. Quiero usar licencias libres tanto como pueda, es una opción, y la otra es estoy bien con las licencias no libres mientras mi sistema funcione. Bueno, vamos a la segunda. Y antes de que me tires una pedrada como linuxero, quiero explicar por qué. Considero que una persona se puede equivocar. Esté donde esté, sepan que la forma no va a cambiar. La esencia no se altera y el compromiso con el trabajo, con la profesión, no se negocia. Hay programas de código cerrado, pueden ser comerciales o no, no nos vamos a meter con eso. Ahora vamos a pensar en la privacidad del usuario. Toda pieza de código cerrado mancha a un sistema de código abierto y eso lo tenemos claro todos los que sabemos cómo funciona el software libre. Eso es indeseable, eso son manchas, son blobs. Nosotros somos anti-blobs. Nosotros hacemos, eso es bloat. Nosotros somos de bloaters. O sea, nosotros lo que hacemos cuando instalamos Windows es sacarle todos los programas privativos y sustituirlos por software libre. ¿Qué es lo único que queda...? Como privativo, el sistema en sí, porque de código cerrado, igual que Mac, pero queda limpio de toda la basura, aparte del sistema operativo. está Todo lo que es aparte, bueno, todo eso es libre. No se puede hacer otra cosa con Windows. Windows no es libre. Por tanto, si instalaste Windows, estás a las buenas de Dios, diría un católico. Yo te diría que estás librado a tu suerte, y la suerte apunta para el lado de Microsoft. Así que, por eso mismo no recomendamos Windows ni recomendamos Mac, tampoco ningún sistema que no sea libre. Pero, ¿qué pasa? Que si el fabricante de tu tarjeta Wi-Fi, no se fijó en que vos capaz que pones Linux en esa máquina y solamente diseña drivers o controladores para Windows, el Wi-Fi no te lo anda si optás por el 100% libre, 100% GNU. Entonces, lo que te vamos a recomendar es que hagas eso una vez que entiendas este tema, pero al principio te olvides de eso, que ya pasarte a Linux ya es un golazo de media cancha. Si Rodríguez quiere escapar, escapó en diagonal. Se llevó la pelota, no se quiere dar por vencido, se la dio a Forlán. Forlán coloca para guiar, levantó un centro, entre en varios. Cabezazo, palo y gol. ¡Gol Novic! ¡Gol Marcel Novic! ¡Gol de Peñarol! Marcel Novic fue el centro. La pelota cabeceada por Marcel Novic. Recoge la pelota en centro, dio en el palo. Y Marcelo vi baluarte de Peñarol y su hinchada, le hace respirar al carbonero cuando no se veía venir. ¡Empató Peñarol! Así que, estoy bien con la licencia no libres mientras mi sistema funcione. ¿Qué quiere decir? Que se va a instalar todo lo que haga funcionar tu máquina. Sea libre o sea no libre. ¿ta? Por ahora vamos a dejarlo así. Continúa. Algunas distribuciones se utilizan servicios en línea para mejorar la experiencia del usuario. Esto puede afectar la privacidad del usuario. Sí, es cierto. Es decir, el usuario puede ser rastreado cuando usa dichas funciones en línea. No, no quiero esto. Y acá no le vamos a dar mucha vuelta. No queremos que mejoren la experiencia del usuario consultando nuestros hábitos de uso. No queremos eso. ¿tá? Si vos querés acá, esto lo puedes dejar a libre albedrío. Dice, si mejora mi experiencia de usuario, acepto el uso de dichos servicios en línea. Esta cuestión es parecida a la anterior. Bueno, yo acá no transo. Cuando todo va por una empresa, bueno, listo, no, continúa. Hay muchas formas de administrar una distribución Linux. Por ejemplo, para instalar software. Puedes elegir varias respuestas. Viste que yo te decía que esto es de múltiple opción. ¿tá? Puedes elegir esta y esta también. ¿no? Bueno, vamos a dejarlo en nada. Quiero instalar mis programas usando una especie de tienda de aplicaciones. Mm -hmm. Sí, bueno, está. está bien. Vamos a elegirla. No me gusta mucho porque me hace acordar a Windows y toda esa historia, pero bueno, quiero instalar software principalmente usando comando de terminal. No porque el usuario que recién llega no entiende nada de terminal ni tiene por qué entender al principio, después sí. Después sí tiene por qué entender, después que vos iniciaste el camino en Linux Linux te va a pedir, te va a, no te digo que exigir, pero te va a llevar a que hagas otras cosas, y si vos te pones necio y decís, no, no entiendo nada, no entiendo nada, como mi abuela que crió tres hijos, levantó una casa, cocinaba como los dioses, si se puede decir así, tenía una cultura general, era tremenda persona, todo, y cuando le dabas un control remoto decía, no, mi hijo, yo esto no lo sé usar, es muy difícil para mí. Bueno, no, no te quedes en esa, porque todos somos inteligentes y podemos hacer un montón de cosas más que lo que estamos haciendo ahora, así que listo. Y quiero evitar si no, esto es una discusión, esto no tendría ni que estar acá, a mi modo de ver, esto no me gustó de la página web, porque esto es meterse en una discusión técnico-filosófica que no da, no veo que tenga demasiado que ver con la instalación de software a nivel de usuario, sí a nivel técnico, pero nada, la de arriba, quiero instalar mis programas usando una especie de tienda de aplicaciones, continuar, y lo último, estamos a esto, a nada, a nada de empezar a probar el sistema, algunas distribuciones ofrecen actualizaciones más rápidas, lo que puede afectar la estabilidad del sistema. ¿Qué prefiere No. La estabilidad no se afecta. Así que, o sea, sí, está bien lo que dice la página web, pero actualizaciones estables. ¿Por qué? Porque las actualizaciones rápidas tienen una gran ventaja. Te ofrecen siempre lo último de lo último de lo último material de software y del sistema pero vulnerando en parte la estabilidad general del sistema. Entonces, si vos sos un usuario avanzado, está bien que hagas eso. Pero como asumimos que sos un usuario que recién llega, y queremos que, no solamente que llegues, sino que pases, te quedes a vivir acá y te sientas cómodo, te vamos a recomendar la mejor puerta de entrada posible. Queremos hacer como si fuéramos un mayordomo que, que es un dios que nunca muere, que está en una mansión, que nunca se desgasta y que vos llegaste ahí. Y que Mayor Gómez ya sabe todo lo que vos precisás. Entonces te dice: pase, póngase cómodo, ya lo conocemos, estábamos esperando con la cena pronta, tenemos la estufa prendida, venga. Venga, que ya tenemos su cuarto hecho, todo, no se preocupe, teje todo en nuestra mano Eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, pero cuidando tu sensibilidad, cuidando tu criterio y cuidando tu integridad. Ojo al gol. Así que bueno, tenés resultado. A ver, ya, ya me veo venir a Ubuntu acá. Bueno. Bien, bueno, Linux Mint, empezamos bien, empezamos bien. Linux Mint es una distribución basada en Ubuntu, eso no es así, porque es así por una parte, pero por otra parte no. Así que ya no me gustó, ya el primer resultado induce al error. Linux Mint es una distribución que está basada en Ubuntu y también directamente derivada de Debian. Tendría que decir que hay dos sabores o dos tipos de Linux Mint, el que deriva de Ubuntu y el que deriva directamente de Debian. Entropía binaria jamás te va a recomendar ni a Ubuntu ni a nada que tenga que ver con Ubuntu, o sea que esto no. Linux Mint sí, pero la derivada de Ubuntu no. ¿Qué te quiero decir? Está perfecta la recomendación de DistroChooser, pero no está bien explicado. Linux Mint es una distribución basada en Ubuntu y también tiene otro sabor derivado de Debian con componentes patentados para instalados como Codes Multimedia. Esto está muy bien, está muy bien. Una variante incluye el entorno de escritorio Canela, o sea, Cinnamon. Que tiene una apariencia similar a de Windows. Es verdad, no es la más parecida, pero es parecida. La más parecida es Plasma. El usuario tiene que seleccionar el software a utilizar. Muy bien. Apto para uso diario, adecuado para principiantes. Tiene configuraciones predeterminadas. La instalación utiliza un asistente de instalación con la configuración predeterminada. Muy bien. Actualizaciones son en su mayoría estables. Sí, está bien. La, de, la derivada de Debian es más estable que la derivada de Ubuntu. Hay comunidades de usuarios para compartir conocimientos. Muchísimo, está muy bien. ¿Instalación del software se puede hacer usando una tienda de aplicaciones? Sí, ¿Utilizar sin cargo Sí. instala todos los programas necesarios? Bueno, no. No. Esto, otro error. Instala varios programas necesarios, no todos. ¿Los programas de código cerrado se instalan de forma predeterminada. Sí. Y esto es una cosa que no le gusta mucho a muchos Linuxeros. A mí tampoco. Pero en este caso está bien. Bien. Sobre Linux Mint, en el canal Entropía Binaria tenés un montón de videos. El centro Linux nos pidió que hiciéramos videos mostrando cómo utilizar Linux Mint. Y nosotros lo hicimos. Incluso comparamos las ediciones. Pusimos... De un lado la pantalla la edición derivada de Ubuntu y de otro lado la pantalla la edición derivada de Debian y fuimos analizando todo y explicando cómo se instala, cómo se cambia el fondo de pantalla, cómo se cambian los colores, cómo se instala software, cómo se reflejan los repositorios, cómo se arreglan repositorios. Todo lo tenés ahí, todo, todo. Así que ese no lo vamos a probar porque ya lo probamos bastante en el canal. de verdad, Sorin Oz. A este no lo tengo calado, ¿sabes? Por eso lo vamos a probar es una distribución enfocada para principiantes con una interfaz de usuario similar a Windows. Seguramente cuando dice similar a Windows, si no es Cinnamon, y no es Mate, y no es ninguno de sus escritorios, es Plasma. Vos acordate, escritorio Plasma es lo más parecido a Windows que hay, ¿está? Tiene que seleccionar el software, apto para uso diario, adecuado para principiantes, tiene variantes, con internet, ta, ta, ta, todo más o menos lo mismo. Elementarios, KUbuntu, acá ya empieza lo que Entropía no te va a recomendar. KUbuntu es Ubuntu con Plasma. Es una payasada esto de KUbuntu. Si cada distribución Linux que trae Plasma. Se tiene que llamar acá algo. Yo estaría usando CopenSUSE en este momento. Es una pavada esto. Ubuntu. Está. La dejo para acá. Lunt. Otro, otro, otro. Otro de los muchachos. Ta, vamos a hacer. PC Linux OS. Pop OS. Basado en Ubuntu. Ay, por favor. Yo, yo me debía venir. PC Linux es una distribución basada en Mandrake. Bueno, en Linux está el concepto de distribución derivada y distribución independiente. Yo prefiero las independientes. Pero en este caso. Como tú estás recién llegando, o yo asumo que estás recién llegando a este mundo, te voy a recomendar lo mejor para vos. Me voy a olvidar de, de un montón de principios míos, éticos y todo lo demás. Y te voy a recomendar lo que a vos te haga ingresar al mundo Linux, pero también que te haga pensar y que te haga filosofar. No que te deje anclado en una silla a lo Windows, pero del lado Linux. No sirve para nada. Si es así, prefiero que la gente no llegue a Linux. Pop OS basado en Ubuntu también. Ubuntu, yo sabía. Aunque usted no lo cree. X ay, por favor, por favor, por favor. ¿Lo Con Lo tengo claro. Bueno, yo también lo conozco. Ubuntu, mate. Bueno, OpenSUSE, esta es la que uso yo. A ver qué dice. Tiene que seleccionar el software a tu ruso diario, de para millar, tiene que... Está muy bien, muy bien, muy bien. Solus, Dipping, Manjaro. Manjaro es preciosa, es preciosa, es re linda. Es una de las que podríamos recomendarte, pero mirá, hasta mí la misma página dice que no podemos recomendarte esta distribución. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. OpenSUSE, todas estas las recomienda, Mira acá te dice, se conecta a servicios de terceros de forma predeterminada, Ubuntu, y sí, Ubuntu, y sí, y sí, Ubuntu tiene que decir lo mismo, X Ubuntu se conecta a servicio de terceros de haber Ubuntu, a ver si dicen la verdad, sí, dicen la verdad. La política de privacidad de la distribución debe ser leída cuidadosamente durante la licitación. Bueno, Tito se la juega, se la juega. No comparto todos sus criterios, pero comparto la enorme mayoría y le vamos a dar un apoyo enorme de la entropía binaria. ¿Por qué? Porque está cumpliendo con lo que dice cumplir. No mostró a Ubuntu de entrada, cosa que para mí era fundamental. Mostró muchas distribuciones, mirá todas las que hay, mirá, mirá, y hasta te dice esta está bien, pero no te la recomendamos por tal y tal cosa. Bueno, sigue, sigue, sigue para abajo, nada. Eh, te voy a invitar a que lo hagas vos, esto y que después me dejes en los comentarios del video a ver cómo te fue lo que vamos a hacer es, vamos a seguir los primeros dos ejemplos, OpenSUSE ya lo tenemos recontra calado en el canal también, porque es el, este, este, este este mismo sistema que usamos acá, es OpenSUSE tá, así que en, y en el canal está lleno de material de, para, para OpenSUSE, así que nada, vamos a dejar pasar a Linux Mint que es tremenda recomendación vamos a ir a Sorin OS, vamos a instalar Sorin OS ¿me acompañas? sí ¿querés ver lo que es Sorin OS? Sí, ¿en serio? ¿de verdad? bueno, vamos a ello